Ay, no. Y como dijo la otra que se llamaba, Janet y ella no te dijo qué era. Sé que Marta es Marta de Cerro. Y Janet no te dijo. Era. Bueno, buenos días para todos. Les habla Caterine Díaz, yo soy la coordinadora del Centro de Experticia Neumovar Respira de la Fundación Neumológica Colombiana. Hoy en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, conmemoramos con esta charla y con esta actividad Mi Mejor Jugada, Luchar, en la que tendremos diferentes invitados y asistentes durante este en vivo no vamos a responder las preguntas, pero sí las vamos a estar recibiendo en el chat y serán, de, posteriormente las responderemos. Doy la bienvenida a nuestros pacientes y familiares de la Fundación Neumológica que se encuentran aquí presentes. A la doctora Marta Patricia Becerra Muñoz, muchas gracias por venir, ella es la subdirectora de la Mesa Técnica Distrital de Enfermedades Huérfanas de Bogotá, de la Secretaría de Salud. También damos la bienvenida a toda la comunidad de Facebook que se encuentra conectada en este en vivo. Muchas gracias por conectar. Y dice, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas los lestrigones ni a los cíclopes. ¿Saben que es un lestrigón? Es como casi un demonio mítico griego. Ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado. Si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje poseidón encontrarás. Si no lo llevas dentro de tu alma, ni los yergue tu alma ante ti, pide que el camino sea largo. La vida es una lucha. Ya miraremos qué es ítaca para cada uno en nuestra historia. Esta es la enfermedad. Es una enfermedad donde el diagnóstico es una enfermedad cardiopulmonar que arranca en el pulmón, donde los vasos pulmonares comienzan a cerrarse poco a poco y el corazón derecho comienza a dilatarse progresivamente. Por eso, cuando, cuando entendemos la enfermedad, hay que entender que es una enfermedad cardiopulmonar, ni pulmonar ni solo cardíaca, la vena, la arteria pulmonar, y el circuito vascular pulmonar une los dos segmentos, entonces es un circuito en serie, es un túnel de comunicación entre dos órganos, por eso yo soy el que anda en la cardifontil, yo soy como el túnel entre, entre las dos estructuras, y tiene varias condiciones, una, una población promedio de 50 años con una proporción hombre-mujer 3 a 1, con una expectativa de vida sin tratamiento de 2.5 años, que es discapacitante para los pacientes, heterogénea y confusa en el proceso de diagnóstico que involucra más de cinco grupos, con son alrededor de 50 formas diferentes, lo cual, lo cual hace que buscar a un paciente con hipertensión por una idiopática para definir específicamente qué, qué tratamiento es complejo, porque involucra que es huérfana, por eso hoy nos, nos acompaña el grupo de enfermedades huérfanas de la Secretaría Distrital, y requiere tratamientos que son eh, de alto costo, con vasoactivos, cirugías, también seguimiento, eh, que es parte del manejo. No todos se tratan igual. Entonces, eso es un mensaje que es súper importante porque entre todos ustedes, yo que lo conozco casi cada una, todas tienen una, una enfermedad diferente. Entonces, eh, pese a que los tratamientos son similares en algunos casos, los resultados no son exactamente los mismos porque los desenlaces son diferentes. Tiene tiempo de estudios prolongados, donde una de las características de esta enfermedad es la no priorización. Yo siempre resalto un estudio que hicimos hace un tiempo eh, aquí en Colombia, eh, reunimos varias varios, eh, sociedades, hicimos una encuesta y uno de los problemas más importantes que encontrábamos era que los médicos cuando se enfrentaban a los pacientes, y veían mujeres como ustedes, jóvenes, bonitas, muchas, sin enfermedad, entonces decían, no les creen, ¿no? No les creen, le decían que está enferma, está psiquiátrica, ¿sí? Entonces, los tiempos de consulta son insuficientes, porque ustedes cuando nosotros, la primera consulta es de 40 minutos, ustedes vienen casi todas con una mamotreto así de grande, donde hay que revisar ecos, cateterismos, no un solo cateterismo, eh, ¿sí? cuando yo le digo eso a mis compañeros neumólogos que usualmente no es tan compleja la información, los tiempos que toca sacar eh, son largos eh, son prescripciones difíciles y frecuentemente desafortunadamente fragmentación en la atención fragmentación entonces al paciente le hacen el eco allá el cateterismo por acá el... y eso es un sufrimiento para nosotros también porque a veces nos toca repetir exámenes tan complejos como los cateterismos que involucra meter un catéter hasta el corazón y entonces eso es un rollo. Y esto se traduce en dos variables, en alarmas, porque el paciente llega tarde a la enfermedad, al diagnóstico de la, de la enfermedad, donde el tiempo, cuando uno hablamos de que esta enfermedad sin tratamiento tiene 2.5 años y muchos de los pacientes pasan años con tratamientos inadecuados o enfoques inadecuados, al final llegan en estadios tardíos de la enfermedad, desafortunadamente no se puede alcanzar el objetivo que se desea. Y, y hay una cosa que es, eh, Colombia es un país, un sistema privilegiado en el mundo, eh, donde tenemos todas las opciones tra de tratamiento hoy, donde indudablemente hay muchas cosas que mejorar, pero en algunos centros como este, los pacientes tienen acceso a todo. Eh, y pues como hay acceso a todos, tenemos que tener claros los resultados, porque tenemos la posibilidad de mostrar resultados con nuestros pacientes y con ustedes, y por eso la molestadera del equipo que está aquí, que los persigue para que llenen las encuestas, que vengan y todo el cuento, es porque esos datos son muy valiosos para poder entender cómo se comportan nuestros pacientes y a partir de ahí obtener información para aplicarlos en ustedes mismos o en otros pacientes. Aquí ¿Por qué estamos acá hoy? Esto surgió en el 2012, cuando eh, a, oficialmente a través de muchas asociaciones y organizaciones de enfermedades en España eh, se decidió el 5 de mayo como el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, porque fue uno de los días en que murió un niño en España por una, eh, llamémoslo, eh, crisis epidémica de intoxicación con aceite reciclado de colza que generó una crisis de hipertensión pulmonar y eso motivó el estudio de la hipertensión pulmonar en España. Y a partir de ahí eh, se han intentado trabajar en forma mancomunada porque, el, el, digamos, en el viaje que es este viaje de la enfermedad, de alguna forma no es fácil encontrar población con esta enfermedad por tal motivo el trabajo colaborativo en la búsqueda de nuevas tecnologías, ha sido súper importante y, y los objetivos vayan orientados a mejorar la calidad de vida y mejorar la esperanza de vida de muchos de ustedes. Y algunas de ustedes van a tener la oportunidad de entender las la experiencias exitosas. Hoy no vamos a hablar de tristezas, hoy vamos a hablar de éxitos. Y eh, cómo poder trabajar en atención integral y promover las investigaciones que ayuden el... el, el, el Poder salir adelante con esta enfermedad cuyo objetivo antes creo que era el riesgo, hoy es prácticamente la curación. Y en eso se está trabajando mucho en el mundo. Este es nuestro viaje. Cuando ustedes nos ven aquí, eh, yo no sé si alguno de los pacientes arrancó conmigo, cuando aquí arrancamos hace 11 años, la consulta de hipertensión pulmonar, donde estaba yo solo, entonces el equipo de hipertensión pulmonar era Johnson. Entonces arrancamos un proceso de entrenamiento inicial que involucró construir una idea la problemática que yo me había enfrentado que me había enfrentado era que los tiempos de consulta eran largos y que yo salía casi siempre aquí se iba todo el mundo y que vaya haciendo consulta como a las 7 de la noche 8 de la noche y a partir de ahí comenzamos a construir un modelo de atención ese modelo involucró que yo fuera a mirar varios modelos de funcionamiento por fuera para adaptar un modelo propio y el, lo que ustedes ven hoy es, es lo que lo que es el modelo propio de atención ¿sí? que lo hemos construido y ya se lo vamos a mostrar eso involucró mercadear el modelo tocó ir a tocarle las puertas a la dps y decirle te interesa mira que mira lo que vamos a hacer mira lo que queremos organizar eh, y a partir de ahí se iba yendo de la mano con entrenamientos en varias partes del mundo. Nos llevamos al equipo de cardioinfantil a más que aprender a ver cómo hacían las endarterectomías en Estados Unidos y, y comenzar a perfeccionar nuestro proceso de atención hasta que en el 2018 eh, aquí se hizo la primera angioplastia pulmonar del país. Gracias a la presión y, el, y, el, y el, con el equipo de hemodinamia, y gracias al apoyo de Katy con quien se ha construido todo este modelo desde el inicio. Y luego ya en 2017, eh, arrancamos un programa construido bajo la experiencia inicial, y en el 2022 alcanzamos una certificación, le fuimos eh, incorporando un programa de prostanoides completo, una estructura de procesos y calidad, involucramos, metimos a Tito en un proceso de atención domiciliaria que ustedes lo que van a visitar allá, eh, eso, eso obviamente hubo que costearlo, estructurarlo, convencer a la gente de acá, convencer a los de allá, y eso la visita de Tito, ha sido producto de un trabajo de mucho tiempo, ya el año pasado buscando eh, tener una certificación, porque el, el, la estructura de un programa de atención se fundamenta puntualmente en una estructura de calidad, y decíamos, pero ¿quién nos certifica si lo hacemos bien o no? Y la estructura, la Fundación Hemológica entró en un programa de acreditación que se llama FQM. El FQM es un programa de certificación europeo que se lo dan a centros que tienen estructuras certificadas con procesos certificados y durante casi año y medio estuvimos trabajando en organizar procesos, estructuras, resultados y el año pasado nos dieron esa certificación FQM y construimos un modelo de atención que es un modelo de atención eh, que busca la integración de acciones orientadas a mejorar la experiencia brindando una opción oportuna y segura con resultados basados en gestión clínica y apoyados en indicadores con control de costos y optimizando los recursos del sistema mencionaba que era una enfermedad muy cara muy costosa sí donde eh, digamos eh, los pacientes le hablan de hipertensión pulmonar y lo primero que se les ocurre son los medicamentos, pero realmente eh, muchos no son candidatos a medicamentos, son candidatos a otro tipo de intervenciones que impactan mejor que los medicamentos en algunas circunstancias. Por eso hay que darle los medicamentos a quien realmente los necesita y poder documentar que eso que hacemos realmente sí funciona, porque uno puede tratar a los pacientes pero realmente tener evidencia de que funcionan o no funcionan es producto de poder hacer análisis de datos estadísticos y poder mostrar que efectivamente los pacientes sí mejoran. Entonces, nuestra visión es tener visibilidad nacional e internacional en el 2027 eh, con alta calidad, ser un centro latinoamericano de alta referencia y estamos caminando hacia allá y ya le mostraremos por qué decimos eso eh, con un estándar de calidad internacional nosotros dentro del proceso de acreditación tenemos que hacer además de las visitas que hemos hecho previamente eh, el, el, nos referenciamos con centros internacionales como el 12 de octubre donde yo parte de mi formación fue allá con el grupo italiano en Italia donde yo también estuve con el grupo de Bolonia en, en Roma, del doctor Badagliaca, eh, con Cleveland Clinic, eh, con San Diego, porque es súper importante poder aprender de los otros modelos de atención y cuando uno se para enfrente de los modelos de atención nos damos cuenta que, que no estamos tan lejos y que, y que estamos muy cerca de los resultados que ellos obtienen. Nuestra oferta del valor es un centro interdisciplinario con un modelo integrado, humanizado y seguro, es hecho por humanos luego entonces no somos perfectos y tenemos muchas cosas que mejorar sin duda pero hacemos evaluaciones reuniones internas con aseguradores nos reunimos con los aseguradores y les mostramos los avances de cada uno de ustedes globalmente y casos muy particulares cuando tenemos problemas particulares y les exponemos a los pagadores los problemas que tenemos para que nos ayuden a solucionarlos directamente eh, Congestión con comité de gestión ante nuestro director médico, que es el doctor Ali, en donde él eh, ejecuta una función, digamos, de, de supervisor de lo que hacemos. O sea, nosotros no somos ruedas sueltas. Sí, Por más que yo sea el jefe del programa, yo tengo un jefe y tengo que darle resultados a los jefes. Y tenemos un plan estratégico que lo vamos a, a mostrar también acá. Esto se lo muestro porque este es el macro misional cada proceso de la estructura de la Fundación Neumológica viene, viene engranado a un proceso. Entonces, cuando ustedes ven a Tito, me ven a mí aquí en consulta o en este evento, ustedes ven allá al personal de comunicaciones, ven atrás a todo el personal administrativo soportando toda la estructura, al personal técnico que hay detrás de software y todos los elementos que hay construidos para eso. Y hay toda esta estructura de experiencia, investigaciones, educación, responsabilidad social, que vienen enmarcados dentro de unos indicadores de gestión. Es decir, todo esto tiene que estar soportado por indicadores de gestión. No les quería aburrir mostrándolos porque esto es nuestro equipo. Ese es el doctor Casas, que es el director ejecutivo. El doctor Ali, que es el director médico de toda la estructura. Y aquí tenemos dos médicos. Estos médicos los formamos en hipertensión pulmonar acá. Y a cada uno de ellos también y ahorita que entró Catalina, que está por aquí, que no la metí aquí en la foto, me excuso, por no la foto, pero Cata entró hace poco, y es una cuarta persona, digamos, el, el, todo esto producto el, del, del trabajo interno y también de la confianza que ustedes han depositado también en nosotros, y hay todo un equipo, o sea, estos son lo visible, pero detrás de esto también hay un apoyo de la Fundación Infantil con el equipo de cirugía cardiovascular, con el equipo de falla cardíaca y con el equipo de, de hemodinamia con quien trabajamos muy de la mano y con quien siempre ha sido nuestro aliado estratégico en el manejo de la enfermedad. No los quiero aburrir, ¿sí? porque esta diapositiva provoca, pero ustedes no se dan cuenta que este es el camino que ustedes siguen. ¿sí? Este es el proceso de atención. Ustedes tienen unas consultas, una primera vez, de 40 minutos, unas consultas de seguimiento, todos van a una junta y la idea es que esto que ustedes ven acá es cuadro de riesgo de metas y estas es las metas en hipertensión pulmonar están definidas para todas las poblaciones las metas son llegar a alcanzar los objetivos y alcanzar el objetivo significa que si usted está en este cuadrito de riesgo verde, la probabilidad de sobrevivir a 10 años es muy alta, entonces nosotros lo que hacemos es tratar de ponerlos aquí y por eso los llamamos, que vengan a la cita, que vengan y que vengan a la curación, que vengan... Sí, todo, todo ese enredo que hacemos es porque queremos que estén acá. Los pacientes se hacen las juntas, se clasifican dependiendo, ¿se acuerdan que le dije que eran alrededor de un montón de enfermedades? Pues nosotros, esa decisión no la toma un médico solo en un consultorio, sino cada paciente se va a un análisis en una junta donde nos sentamos todos los martes tres horas a discutir cada paciente, uno a uno. Se le colocó un riesgo y así definimos el plan de manejo y el, a los seis meses en algunos casos o al año volvemos a mirar qué ha pasado con cada uno de ustedes. Y al final, quisiéramos en algunos casos poder decir que siempre somos exitosos, pero la enfermedad es muy compleja. y En algunos casos parte del manejo también involucra el cuidado paliativo. Pero este proceso lo cumplimos y medimos que se cumpla para poder llevar a los objetivos, a los indicadores. Yo me tengo que comprometer con unos indicadores a mi jefe y decirle lo que hacemos tiene sentido, ¿sí? Entonces, esta es toda la dinámica del servicio. Yo creo que, no sé si en Colombia haya otro que lo tenga organizado así, pero aquí hay actividades, la consulta mía es 80% hipertensión, hay tres médicos, dos médicos más, entonces, todo esto es lo que hacemos eh, eh, de coordinación, de juntas, de juntas con cirugía cardiovascular, que hacemos una al mes. Aquí en este auditorio se sientan alrededor de unas 15 personas a mirar los casos que van a cirugía cardiovascular o angioplastia, los que han hecho angioplastias pulmonares, que alguno estará por acá, son discutidos aquí con un equipo completo muy grande, revisando las imágenes, revisando todo. Y... Eh, y hay actividades administrativas que obviamente tenemos dentro de todo ese proceso. Entonces, este es un cronograma de todo lo que hace el equipo vascular en un mes. Son un montón de actividades del día a día. Y esto va enmarcado dentro de los pilares de la estructura, que son ser un centro de excelencia, que el año pasado lo conseguimos, ser un centro internacional de investigación con líneas de investigación definidas, Tener una escuela neumológica de educación continua, hago el, el, el comercial de que Katy llevamos como un año montando un curso gratis para que ustedes entren, lo hagan, lo revisen, aprendan lo que es la enfermedad y el cumplimiento es del 20, 23%. 23%. Entonces es un curso hecho con todo el amor de todo el mundo, hecho para ustedes, para que lo verifiquen, para que entiendan la enfermedad y está ahí y proyectos misionales esto es nuestros ingresos por año aquí han entrado cada vez más eps nosotros creemos que podemos ofrecerles a más gente hemos hablado con algunos pues nos han buscado pero afortunadamente tenemos eps muy comprometidas en su gran mayoría yo diría que todas con los pacientes, con algunas el tráfico es un poquito más complejo que en otras, pero, pero sí tenemos de todas, casi todas las EPS acá. Estos son lo que hacemos. Eh, hay pacientes, eh, aquí se han operado dentro del programa, a hoy 30, angioplastia más o menos como veintitantos pacientes, o 30 casi también por fuera y por dentro. Desafortunadamente, cuando los pacientes se le hacen los procedimientos por fuera del seguimiento de programa, se nos pierden los pacientes porque no tenemos cómo seguirlos a veces. Entonces, eso es una lucha. Cuando están dentro del programa podemos seguirlos de una forma estructurada, como lo vieron allá, y organizada. Esta es la categorización de riesgo. La gran mayoría de nuestros pacientes están en riesgo bajo. Una población todavía en riesgo intermedio y una población en riesgo alto. Hay mejoría eh, en el riesgo clínico en forma importante, mejoran definitivamente y, y esto no lo hacemos por vanidad, sino que tenemos que medir lo que hacemos para saber si realmente lo que hacemos tiene sentido. Cuando llegan los pacientes ocurre esto, llegan solo 19% en bajo riesgo y uno ve que hay una ganancia importantísima casi del 29% con las intervenciones que hacemos el promedio, el 58% están en bajo riesgo en, en este estudio que llevamos a la en el 21. El promedio mundial de bajo riesgo está alrededor del 30-35%. Nosotros está superior a eso y es superior porque eh, hacemos intervenciones muy tempranas tratando de salvar la vida de muchos de ustedes en ese sentido. Vigilamos la adherencia a tratamiento farmacológico. Aquí arrancamos. Esa, esa, esa intensidad que tiene Angélica de pedirles el, el, el, el, la medicación sobrante de los blister, o tito que va a la casa y verifica es para saber si están tomando o no las pepas. Y entonces así nosotros podemos verificar que la adherencia, ser adherente a tratamiento es igual a una nueva medicación, es decir, como si tomara una medicación nueva. Se sorprenderán que la adherencia a medicamento en hipertensión por es del 30%. Y nosotros, en la literatura, y nosotros la tenemos por encima del 80 de los pacientes que le entregamos medicamentos y los medimos. La intensidad angélica de, de las curaciones, cuando, Angélica, algunos de ustedes los persiguen. Vengan a la curación, vengan a la curación. Es para, para que la tasa de infección de catéter sea muy baja. Muy baja. La tasa de infección de catéter, de los que tienen catéter endovenoso, eh, es muy baja. ¿Sí? es menos del 1% y la duración de un catéter nuestro puede demorar un año cuando no se tapa ¿Sí? un año un catéter un catéter parenteral como como el que vos tienes eh, puede demorar un año y no se infecta y gracias a que los perseguimos porque toca a algunos perseguirlos ¿no? ¿Sí? entonces estos son los los eventos entonces dentro de los eventos hacemos una reunión que se llama comité plus 6500 en esa reunión revisamos primero todos los eventos adversos de las lesiones de piel que ustedes algunos tienen. Y todos los eventos de las bombas, lo que ustedes nos cuentan. la bomba, Pito, la bomba, eso que parece eso que parece para ustedes, eh, Pito, la bomba. Bueno, la obligación es que Tito tiene que reportarla, hacer un informe de reporte de la bomba. Y cada mes nosotros analizamos bomba a bomba qué es lo que ocurre porque la vida de muchas de ustedes están en los dispositivos y para nosotros es súper importante. Entonces tenemos al biomédico ahí revisando con los dispositivos que dependen de nosotros directamente y hay un informe que se hace mensual de cuál es el estado de cada dispositivo. Eso se traduce en que la calidad de vida mejora. ¿sí? Y nosotros los vemos. Más allá de las quejas del viaje, eh, eh, sí vemos que mejora la calidad de vida. Y eso, eso lo sabemos no porque nos lo inventamos, sino ese formulario que ustedes llenan en consulta que parece largo y cansón, ese formulario nos permite a nosotros medir si la calidad de vida o no funciona en lo que hacemos. Nos preocupamos mucho por, los, por la oportunidad de cita de consulta. Nos preocupamos mucho por el tiempo de la junta de clasificación. Por eso la intensidad de llamar, si hicieron el examen? ¿se hicieron el eco? ¿no se lo hicieron? ¿Por qué no se lo hicieron? ¿Sí? La razón es que tenemos un tiempo establecido para poder llevarlos, porque ya les conté que esta enfermedad si no se hace a tiempo, las intervenciones cuesta la vida. Verificamos los eventos adversos, la pitada de la bomba, los dispositivos, las obstrucciones de los catéteres, las estancias hospitalarias, las llevamos en, un, en, un, en una reunión que hacemos de eventos adversos mensual para revisar los eventos adversos esto es una de nuestras responsabilidades que es una responsabilidad social la investigación no la hacemos con el sentido de demostrar de que somos muy buenos no lo hacemos porque con la información que, que copilamos que compilamos compartimos datos a otros centros del mundo ¿sí? y podemos mostrar lo que hacemos para que otros centros en colombia lo hagan ¿sí? aquí ya les muestro qué hacemos tenemos varios, inicialmente en la etapa descriptiva de la investigación, yo creo que esa etapa ya la terminamos, donde he podido entender cómo nos comportamos nosotros en la altura, porque además tenemos una variable súper importante que es la altura. Hemos podido darnos cuenta que la presión pulmonar en la altura es más alta y eso lo dicen algunos estudios, no hay muchos estudios, Bogotá es la ciudad y, y Ciudad de México la ciudad más alta poblacional en el mundo. O sea que ustedes, y nosotros somos unos medio bichos raros, porque el resto del mundo no tiene esa altitud. Luego entonces las mediciones que se hacen al nivel del mar no son las mismas para nosotros. Quiere eso decir que en un futuro no muy lejano nos tocará escribir unas guías propias de hipertensión pulmonar. ¿Sí? Y eso se fundamenta en la información que tenemos nosotros. Eh, estamos trabajando con un grupo argentino en un registro trepar, donde yo soy el primer autor de un trabajo... Con, con el doctor Lescano, estamos juntando la información latinoamericana de Argentina y Colombia, de ver cómo, cómo el corazón derecho se remodela y puede volver a ser normal, ¿sí? puede volver a ser normal cuando se interviene tempranamente. Estamos estudiando eso. Creo que ese es el futuro del manejo de la hipertensión pulmonar, no tanto el riesgo, sino que el corazón sea normal. Y nos hemos dado cuenta que puede ser normal y aquí hoy traemos dos casos de corazón normal con hipertensión pulmonar. Y trabajamos claramente también en innovación porque toda la información no está escrita en el manejo de la hipertensión pulmonar. Hay muchísimas dudas por resolver y gran parte del trabajo va orientado a eso. Esos son los trabajos de investigación que hemos llevado a los congresos. Hemos tenido más de 15 proyectos de investigación, de los cuales hay algunos ya para publicar. Eh, esto es un reconocimiento que nos ganamos en un congreso aquí uno en, en, y este es nuestro registro trepar y la escuela neumológica es que aquí hemos formado a gente de varias partes del país 52 participantes vinieron aquí a ver lo que hacemos, avalan el curso bien, hicimos un curso para América Latina y, y el Caribe, vinieron de todos lados, aquí les enseñamos qué hacemos de Costa Rica, Panamá eh, Honduras, eh, República Dominicana eh, vienen a aprender con nosotros qué es lo que hacemos sí, y les hemos enseñado abiertamente lo que hacemos a, eh, porque Colombia tiene mucho que mostrar como sistema de salud eh, el curso de pacientes que le mencionaba que está online y es gratis estos son todos los eventos que se hacen los sábados con Katy que, que asisten muchos de ustedes donde se discuten temas de interés y traemos expertos diferentes a que les hablen de temas que ustedes eh, eh, nos han pedido que toquemos y los hemos hecho para que la información que se adquiere sea, sea importante. Y la, visita, y la visita de Tito, que es un proceso de educación continuo, y eso es nuestro futuro. Queremos una unidad de atención prioritaria donde no, donde no toque ojalá hospitalizar, que lo podamos hacer sin hospitalizarlos, porque sabemos las limitaciones y lo que involucra la hospitalización, un modelo de atención más, comple más, más completa y una construcción, una ruta crítica eh, para los pacientes y fortalecer el puente de trasplante pulmonar, que es un reto muy grande, y el código pulmonar agudo. Y al final, más no te apresures nunca el viaje mejor, que dure muchos años, y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuánto ganaste en el camino, sin guardar que Ícata te te enriquezca este es un proceso de enriquecimiento la vida es un proceso de enriquecimiento y cada uno encontrará realmente cuál es su ítaca pero para todos todos tenemos un ítaca todos tenemos un viaje todos tenemos cruces el tema no es la cruz el tema es cómo cargamos la cruz bueno muchas gracias bueno después de toda esta historia que nos contó el doctor tengo por acá unos saludos para nuestros pacientes que están conectados desde facebook sandra patricia garzón encarnación briseño estela reyes rosa barrera doris bautista germán becerra marta aparicio claudia sánchez gracias por conectarse luis enrique naranjo muy conocidos todos luz osorio Jamie Giselle, Jennifer Izabot, Luz Vázquez y Dianita Caro. Gracias por conectarse y por ser parte de esta actividad. Para continuar con nuestro programa, tengo el gusto de hacer pasar a dos pacientes de hipertensión pulmonar, de esas que el doctor nos hablaba, que prácticamente están llegando a tener un corazón casi que normal. Daniela Caicedo y Sandra Viviana Murillo. ¿Pasan allá en las sillas? Sí. Sí, señora. Bueno, con ellas vamos a hacer una charla, un conversatorio que nos cuenten un poquito sobre su historia. La idea es que muchos de ustedes se terminan viendo identificados con muchas de las situaciones, emociones y demás que suceden en todo ese transcurso de tener hipertensión pulmonar, de tener una condición de enfermedad vascular pulmonar. Bienvenida Sandra, bienvenida Daniela. Bueno, como ya el doctor nos contó, todo el camino que hay que atravesar, ¿cierto? Con la hipertensión pulmonar, a nosotros nos gustaría saber, teniendo en cuenta la historia de ustedes como persona teniendo en cuenta todo ese camino que él dice que hay que pasar y demás cuéntanos sandra cómo llegaste al diagnóstico de la hipertensión pulmonar y fue tan fácil o por el contrario fue muy difícil Bueno, buenos días para todos eh, como dice la jefe pues no fue tan fácil para mí porque pues yo tengo una enfermedad de base que es hepatitis autoinmune y a raíz de eso pues me dio hipertensión portopulmonar que pues a mí que me dijeran que tenía hepatitis autoinmune como que pucha! ¿qué pasó? Y pues eh, gracias a mi familia, gracias a mi esposo y a las personas que me rodean y al grupo tan maravilloso que tengo acá en, en la neumológica, pude sobrepasar esto. Y pues no es fácil, pero tampoco difícil. Daniela, y para ti, ¿cómo fue llegar a ese diagnóstico? ¿Fue fácil que tú llegaras donde un médico y dijera, sí, de una vez tengo hipertensión pulmonar o te tocó pasear por muchos médicos, te tocó hacer la ruta? Cuéntanos qué pasó contigo. Bueno, buenos días a todos, probablemente con varios he hablado, eh, pero sí, mi diagnóstico fue súper difícil porque yo toda la vida fui una persona demasiado activa, eh, o sea, desde los 14 años yo empecé a hacer ejercicio, entonces yo era súper sana, o sea, yo nunca iba al médico, entonces que yo me sintiera mal, ahí era como el, el, decía el doctor, no, eso era psicológico, o sea, yo les decía, pero se los juro que me estoy ahogando, y todos los exámenes salían bien, y me decían, no, eso es usted, y yo, bueno, soy yo. Yo seguía montando bicicleta, saliendo a correr, pero cada vez estaba peor y peor y peor. Eh, igual todos los exámenes que me hacían eran bien, y yo decía, pues también por la edad, todo el mundo es como, no, una persona tan joven, pues que va a estar tan enferma. Entonces, eh, nada, hasta que ya estaba demasiado jodida, eh, yo era, era literal, todo el mundo me veía, y era como, Dani, ¿qué te pasó? Porque yo era pálida, ojerosa, o sea, y moribunda. Y um, ahí ya fue cuando los médicos empezaron como a ponerle cuidado. Eh, estuve en dos clínicas antes de llegar acá a la neumológica, en donde eh, decían, hágase eso por, pues, por si de pronto, como para descartar, como por si acaso. Y todo empezaba a salir mal, mal, mal. Claro, cuando ya llegué a la neumológica, ya todos los exámenes estaban súper mal. Eh, y me acuerdo súper bien cuando me hicieron el primer cateterismo, porque me han hecho como cuatro. Eh, el cardiólogo llega y dice, bueno, hipertensión pulmonar, ¡Ja! confirmadísima, es que no hay duda. Y yo como, yo no entendían qué estaba diciendo. <risa> o sea, yo como, ah, ok. Pero pues obvio, es una, no es como, no sé, una diabetes que uno dice, un cáncer que uno dice, ah, sé que es grave, ¿cierto? O sea, a mí me dio hipertensión pulmonar y yo como, ah, ok. Y pues ya después fue que empezamos a, a entender todo lo que implicaba eh, y pues ya los médicos acá empezaron sí mucho más a, a explicarle a uno las implicaciones de la enfermedad y pues la gravedad. Entonces, esa fue mi historia como del diagnóstico. Eh, yo estuve más o menos como unos dos o tres años entre que yo me sentía mal, pero nadie me creía. Suele suceder. Suele suceder con muchos de nuestros pacientes, ¿no? Principalmente nuestros pacientes jóvenes, generalmente siempre lo que les dicen es, es desacondicionamiento, es que usted no quiere hacer ejercicio, es que usted es flojo, sí, sí, es muy importante también tener en cuenta que cuando se da un diagnóstico de estos, pues, acudir a los centros de experticia, que es lo que siempre decimos y siempre recomendamos, porque como tú dices, a uno le dicen un diagnóstico de hipertensión pulmonar, pero ¿qué es lo primero que hace? Ir a buscar a Google, cosa que no deben hacer, bueno. Sí, teniendo en cuenta... Listo, se les dieron el diagnóstico, tienen una hipertensión pulmonar de un tipo la tuya, de otro tipo la tuya. También hemos hablado mucho para todos que hay diferentes tipos de hipertensión pulmonar, que hay diferentes condiciones y diferentes causas que lo llevan y que asimismo cada uno tiene un tratamiento específico. ¿Cómo fue? El recibir ese diagnóstico y enfrentarse ustedes a ese cambio en su vida y decir, le voy a dar la vuelta a esta historia y voy a seguir adelante. ¿Qué hicieron? ¿En qué se centraron? ¿Cuál fue como ese foco principal que ustedes tuvieron para darle la vuelta a esta historia? Bueno, mi foco o mi presente es siempre estar con mi familia y yo decía, fue yo ayuda, hoy. y este diagnóstico y ahora, pues al principio para mí fue muy duro porque eh, medicamentos, transmedicamentos, entonces lo que yo hacía era, bueno madre, no sé si al, algunas otras o algunos otros pacientes le hicieron, eh, un día me tomaba el de la hepatitis y al otro día el de hepatología, algo así. Yo lo hice, le comenté al doctor y, él, y ese día vine con mi esposo y lo regañó. Y yo, muérdame la lengua, en serio, para no reírme delante del doctor. Entonces ya comprendí que tenía que tomarme mi medicamento, que tenía que luchar por mi familia, por mí y por estar bien en torno y seguir adelante. Siempre me decían, es que usted se ve mal y yo, no, usted es como me ve bien así toda flaquita, con huequitos en la cara, porque es que a mí me da pena salir a la calle y, y todos esos granitos y me pica y que no sé qué, ay de por Dios, eso para mí fue muy traumático, pero siempre salí y como me veían, me siento, o como me ven, me siento. Bueno, digamos que yo creo que para nadie es fácil tener un diagnóstico así, o sea obviamente al, al principio le va a pegar uno durísimo, eh, digamos que yo siempre fui muy de eso es lo que hay que hacer, hágale, ah, bueno pues o sea tampoco es algo que yo pueda eh, controlar, o sea lo único que yo podía hacer era hacer caso, o sea, lo que me dijera, yo lo, yo lo hacía, tiene que ir a este día, este, este examen, estas pastas. Eh, yo me acuerdo, yo empecé tomándome como 15 pastas al día, entonces yo casi que cada hora a mí me molestaban y todo, porque literal, uno, me decían, ¿uno sabe qué hora es? Porque a Daniela le suenan las pastas, porque todo el día me sonaban las pastas. Entonces, digamos que lo, eh, al principio, obvio, me pegaba súper duro, más porque... Yo siempre fui una persona, como les decía, muy activa y muy independiente. Entonces, el hecho de que a mí me dijeran, no puedes hacer ejercicio, sabiendo que llegaba 10 años haciendo ejercicio, no puedes viajar. Mi familia vive en el eje cafetero y yo iba cada mes. Entonces, que me dijeran, no puedes viajar, era como, uy. Eh, que, digamos, que tenía que ser mucho más cuidadosa con lo que hiciera, porque, pues, o sea, a mí amarrarme los zapatos no, no era capaz. Me tocaba amarrarme uno, esperar y después amarrármelo. Entonces, eh, digamos que al principio me pegó muy duro. Obviamente, siempre he sido una persona como con una mentalidad muy positiva, de decir, de como dicen, ver el vaso medio lleno. Entonces, yo decía, bueno, sí, me estoy sintiendo como un culo, pero yo sé que puedo estar mejor. Perdón, el, el francés. Pero... Literal, yo siento que sobre todo, o sea, la ayuda de los médicos es, es, es demasiado importante como para que uno pueda entender lo que está pasando y así mismo pueda actuar, ¿cierto? Porque pues si yo no me cuido, ¿quién más va, lo va a hacer? Y eh, obviamente también busque ayuda profesional, eh, digamos que todavía existe mucho el tabú frente a la psicología o a la psiquiatría eh, de no, es que el que va al psicólogo es porque está loco, eh, o oh, yo espero estar al borde del suicidio para ir al psiquiatra, o sea, no, eh, digamos que es una situación difícil, es algo lo que uno se tiene que enfrentar, que es necesaria la ayuda de un profesional. Entonces, eh, cuando empecé, como a los dos meses, empecé a ir al psicólogo eh, porque, como les decía, el hecho de ya estar encerrada o estar postrado en una cama mientras me empezaba a recuperar, porque en verdad estaba muy mal, eh, era muy difícil. Entonces, empecé a ir a terapia y literal o sea, el, el que no vaya a terapia, por favor, vaya, busque un psicólogo, en verdad se lo recomiendo. <risa> eh, me ayudó un montón, porque uno a veces se cierra en, en lo que uno piensa. Entonces, un ejemplo, yo tenía, yo al principio andaba con oxígeno y andaba con mi pipa, y mi pipa, so, hasta la bautizaron, la pipa se llamaba Matías, y entonces todo el mundo era, ¿dónde está Matías? Eh, y todo fue así, yo empecé a ver las cosas, yo andaba con la pipa y todo mucha gente dice, no, yo cómo voy a salir con la pipa, qué pena, qué encarte, no, escaleras, no, después me desmayo. Pues vea, yo me iba con mi pipa hasta de fiesta. Yo llegaba a la rumba y me eran como, o sea, todo el mundo me miraba así, como esta vieja loca, a mí me importaba cinco. O sea, porque al final yo decía, tengo una oportunidad de vivir porque voy a dejarlo de hacer, ¿sí? Si igual... Eh, o sea, puede que no esté en mi momento más espléndido, pero puedo disfrutar del de momento, de mis amigos, eh, de la compañía y no pensar en lo que van a decir los demás o qué van a opinar o, o decir, ay, mira, esta vieja loca se viene acá ah, de fiesta y toda moribunda, ah, a mí me importaba cinco entonces, sí, entonces siempre fue eso, eh, parte de eso, pues la terapia me ayudó mucho en no centrarme en lo malo, sino en lo positivo, porque pues obvio que me dijeran, no, mire, eh, un examen mal, el otro mal, el otro mal, el otro mal, uno dice, no, joder, madre, ¿de quién me pego? O sea, porque todo estaba mal. Entonces, eh, la terapia me ayudó muchísimo en eso, en ver el vaso medio lleno, en siempre estar optimista, en ver un panorama completo y no centrarme en solo en uno, eh, y pues siempre como esa actitud positiva y que uno, mejor dicho, como la mantequilla, que lo que diga el otro no me importa, porque cuando uno está pasando por una situación como esta, todo el mundo opina, entonces todo el mundo da su punto de vista, es que usted tiene que hacer esto, es que usted tiene que hacer lo otro, es que no puede hacer esto, es que no haga eso… Hombre, yo literal, cualquier cosa, yo le escribía a ah, Tito, a Cate, me estás diciendo esto. No, no, no, no hagas caso. Ah, bueno. <ríe> y literal, eso es lo que me ha ayudado como a, obviamente a seguir mucho lo que, me, las recomendaciones que me han dado acá, pero a no dejar de vivir mi vida porque pues, es una oportunidad que tengo. Muy bien. O sea que la adherencia al tratamiento, la adherencia, a todas las indicaciones que dan los médicos, que da todo el personal, tu, tus alarmas con las pastillas, Sandrita, tus alarmas y tus regaños por las pastillas, por hacerse los laboratorios a tiempo, hace parte fundamental de llegar a tener un éxito en el tratamiento, ¿cierto? Adicional, siempre hemos hablado de que en hipertensión pulmonar aunque no curamos la enfermedad, ¿cierto? Lo que hacemos es que mejore la calidad de vida de ustedes. Y ahí nos lo están contando. Daniela todo lo que hacía antes con su Matías al lado, con sus pepas, con todo su tratamiento y seguía haciendo, tratando de llevar una actividad y una vida medianamente normal. Igualmente Sandra también salió adelante por su familia y pues porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? salir adelante por cada uno de nosotros mismos. Bueno, cuando les hablaron de que estaban muy mal, de que el tratamiento con las pepas, con las pastas, ya no era la opción, que había que adicionar una tercera terapia, que a muchos de ustedes les hemos mencionado, eh, siempre se generan muchos temores, ¿no? Siempre se generan muchos miedos, se generan muchas emociones. Nosotros creeríamos que el miedo es una de esas de tener un prostanoide, ¿cierto? Que es un medicamento que va con una bomba de infusión, que a muchos de ustedes les hemos echado el cuento de que es un prostanoide y de que es una adición a ese tratamiento. ¿Cuál fue ese temor o esa emoción principal ¿Y cómo lograron vencer esa barrera? Ambas tienen prosanoide, ambas tienen una tercera terapia. Bueno, para mí, pues, eh, primero, pues, me, me dijeron que era el y lo pros no sé si alguno de ustedes, uy, ese era para mí mortal. Entonces, uy, era 6 de la mañana, dos de la tarde y 10 de la noche entonces era para mí mortal porque pues yo trabajo en mi casa tengo una microempresa entonces pues 6 de la mañana 2 de la tarde 10 de la noche me ponía re mal entonces no me sirvió y pues me dijeron el doctor me dijo que pues había otro medicamento que era el treprosinil y yo le dije pues si no me sirve el hilopros pues, pues hagámosle con el otro hagámosle y echemosle la bendición y y para adelante, porque para es para allá. Y ese día, casualmente, también mi esposito me acompañó en esa consulta y me dijo: Pues gorda, hagámosle. Si es por el bien, hagámosle. Ya llevo, gracias a Dios, dos años y medio con el medicamento, me dio súper bien. Y gracias a este medicamento, me pudieron hacer el trasplante de hígado. Ya llevo. Súper bien. Gracias. Demasiado bien. Gracias a este medicamento y a este grupo. Bueno, nada. A mí la verdad el Petre me lo pusieron súper rápido, eh, porque el doctor, o sea, todos los doctores me decían, como llegué pues en una etapa crítica, era importante que las decisiones se tomaran rápido, ¿cierto? Entonces, como a los dos meses que yo empecé medicamentos, que yo le decía al doctor, me decía, ¿cómo se siente? Y yo, pues... <risa> o sea, yo tenía días buenos, días malos, días más o menos, y el doctor me decía, no. O sea, cuando uno empieza tratamiento, debería, digamos que ser progresivo a la mejora. Eh, yo creo que debemos ir como al siguiente paso y ponerle el treprostinil. En ese momento, la verdad, yo estaba tranquila de que estaban en, en manos de los mejores, porque uno, habían dado por fin con el diagnóstico, ya estaba viendo como dicen la luz al final del túnel, de decir, oh, bueno, ya por lo menos me estoy sintiendo mejor, o sea, no todos los días, pero sé que por aquí es, ¿cierto? Entonces, eh, yo le dije al doctor literal, doctor, si usted considera, hágale. Sí, da, pero entonces, Daniela, las implicaciones y esto, y yo, no, hágale, hágale. ¿Segura? Sí, hágale. <risa> y verdad, literal, es la mejor decisión que uno puede tomar. O sea, el treprostinil me cambió la vida totalmente. O sea, yo gracias al treprostinil pude volver a hacer ejercicio. Ahora cambié, de bueno, no, no fue por el treprostinil que cambié de ca trabajo, pero <risa> con el cambio de trabajo, el trabajo me implica viajar mucho. Eh, gracias al treprostinil pude dejar el oxígeno, entonces puedo viajar. Eh, puedo llevar mi vida casi normal. Sí, que pita, sí, que lo levanto a las 2 de la mañana, sí, pero eh, yo creo que es la mejor decisión que pude haber tomado y pues gracias a, al equipo por actuar a tiempo y, y, y poder pues tener los avances que pude tener. ¿Sufrieron mucho? ¿Sufren mucho con ese catéter? <risa> ah, bueno. Bueno, nosotros somos personas que vivimos dentro de una comunidad, que vivimos dentro de un núcleo familiar, sea esposo, novio, amigos, hermanos, padres. ¿Cómo fue el apoyo de esos cuidadores? ¿Siempre estuvieron ahí? ¿Qué les decían? ¿Cómo les ayudaron? O por el contrario, no, es tu problema y tú verás qué vas a hacer. O siempre han estado ahí de la mano con ustedes y ¿Qué acuerdos? Porque uno muchas veces llega a acuerdos con sus parejas, con su familia. Bueno, no puedo salir a correr, pero hagamos un acuerdo. En lugar de salir a correr, yo te acompaño a hacer otra cosa, ¿cierto? O en lugar de hacer esto que no lo puedo hacer, nos leemos un libro. No sé, regálenme ejemplos de esos acuerdos que hacían con sus familias. Bueno, en mi caso pues ningún acuerdo, él siempre estuvo apoyándome, igualmente mi familia, mis padres, mis hermanos estuvieron ahí desde el momento cero de mis dos enfermedades, no, para nada, para mí siguió la vida común y corriente, tenga o no tenga mi enfermedad, este, trasplantado o no tenga tra trasplante, eh, normal, siguió normal, bien con ellos, sin ningún acuerdo, sin nada, queriéndome y, que, y ellos queriéndome a mí así, tal cual como soy, mal geniada, eh, a veces bien, a veces con mis notas bajas, eh, a veces sí que me cambian el catéter y se me pone mi brazo, súper inflamadísimo, que no quiero ni que me toquen ni que me hablen, nada, porque es mamón. Antes me lo colocaban en, en mi barriguita, pero ahorita tengo como miedo, porque pues no sé, todavía siento como como algo ahí que no, no me impide, entonces siempre me lo colocó en los brazos, antes no podía, duraba, me lo colocaban y al día siguiente o ese mismo día, pum, se me inflamaba y, uy, de por Dios santo, muchas veces le decía al jefe, mire jefe, le mandaba la foto, no Sandra toca cambiárselo, bueno, me lo cambiaba al estómago y ya después del trasplante fue, pum, en mi bracito y... Y, y, y ningún acuerdo nada de acuerdo con mi familia de, de que ay no hagamos la parte porque está enferma eh, eh, vamos a una fiesta bueno sí de una pero pues ya saben no tomo sino solamente el pelo y agüita nada más y pues y no y seguir adelante adelante adelante bueno no la verdad yo era bien gallina con decirle a mi familia porque, pues, en mi parte de ser súper independiente para todo, yo decía, no, o sea, yo, ¿cómo le voy a decir a mi familia que estoy en la inmunda? Eh, o sea, no, no, no, no. Entonces, yo le vine a decir a mis papás que estaba hospitalizada cuando ya llevaba como una semana en la clínica. Obvio, casi se infartan. Eh, fue como, no, hija, cómo dices. O sea, en verdad, muchas veces uno como que ocultan las cosas, eh, bueno, digamos que en mi caso no fue por miedo al rechazo, porque pues yo sé que yo, mi familia jamás me rechazaría por nada, pero ma, sí de pronto porque uno piensa, no, voy a hacer una carga, ya no me van a invitar, ya no me van a llevar, por eso de, ay no, como Daniela está enferma, entonces no vamos a poder ir, entonces ah, digamos que uno piensa eso, eh, pero la verdad es que no. O sea, la verdad es que tanto mi familia como mis amigos, desde el momento en que yo empecé a decirles, oigan, no, es que estoy en la clínica, porque me decían, Dani, vamos a tal lado, y yo, no, no, es que no puedo, y yo por allá en la clínica así, muriéndome. Entonces, cuando les empecé a decir, no, es que llevo una semana hospitalizado, esto. O sea, el apoyo de todo el mundo es increíble, la forma en cómo... O sea, digamos que no tanto llegar a acuerdo como decía Kate pero sí un ejemplo, yo decía no, hoy, hoy me estoy sintiendo súper mal, mis amigos iban a la casa, ¿no? Entonces nos quedamos aquí y íbamos, sí, íbamos a ir a cine y no sé, les decía no, hoy me siento muy cansada porque a mí, o sea, ir al baño me cansaba, entonces yo les decía no, hoy me siento muy cansada, ¿no? Entonces vamos y hacemos cine en la casa y pedíamos palomitas y perro caliente a la casa y hacemos en la casa, entonces era más como eso, eh, como cuando yo no podía hacer, cómo se adaptaban y cómo estaban para estar ahí y que no sintieran como que eh, yo fuera una carga o que... Y ellos mismos me decían, porque yo les decía, no, no, no, yo puedo, no, yo voy a la cita solo, no, no me acompañe. Y eran como, no hombre, tranquila, no, parchadísimos, vamos. <risa> Entonces, como que también eh, uno chocarse con eso de, de ver que en verdad... Todo lo que uno se mete en la cabeza por esa misma ansiedad, por ese mismo eh, miedo puede ser, sí como del rechazo o de ser una carga o decir, no, es que ya la gente me va a coger presa o no me va a invitar o esto, no pasa. O sea, en verdad la gente es súper incondicional, eh, es súper comprensiva y la gente que uno tiene cerca la tiene cerca por algo y es porque te quiere, porque quiere lo mejor para ti y el hecho de no tener una enfermedad no cambian las cosas. Entonces, digamos que por ese lado era más eso, como cómo se adaptaba todo a que yo también, o sea, pudiera sentirme parte de eso. Y pues obvio siempre, pues con el apoyo para, para todo mi familia estando lejos, yo tenía en los cateterismos, siempre alguien venía y me acompañaba. Y digamos que siempre me sentí muy apoyada y acompañada de la gente que, que tengo cerca. Eso sí. Digamos que siendo transparente con lo que estaba pasando. Sí, siendo transparente, ¿no? Una de las principales cosas es que todos tenemos nuestro núcleo familiar, tenemos nuestro círculo de amigos y contarles, contarles qué está pasando, porque mira que aunque no llegaban a acuerdos, ellos sí hacían cosas por ti, que era llevar el cine a la casa. Entonces, Daniela no podía salir, pero le llevamos el cine a la casa. Sandra no podía beber, no podía tomar, iba y tomaba el pelo, pero salía con su familia, ¿no? Entonces, de todas formas, también hay que hacer un reconocimiento a todos esos cuidadores, a todos esos familiares, amigos, que siempre han estado con ustedes de la mano desde el día cero, apoyándolos, acompañándolos, presionándolos, que a veces también, como dice Sandra, Hoy no quiero que me miren, hoy no quiero que me toquen, hoy no quiero que me digan nada, pero siempre han estado ahí presentes sus familias. Bueno, cerrando con esto, quiero que nos den a todos los pacientes y a todos los que están conectados un consejo o un tip para atravesar y para seguir todo este camino de la hipertensión pulmonar. No, pues seguir adelante seguir adelante eh, yo sé que es una batalla ya muy grande y como dijo el doctor nadie sabe nadie sabe eh, la cruz que uno lleva por dentro verdad entonces pues no yo digo y me decían siempre pero es que tú te ves mal y yo pero es que no me siento mal eh, es, es como uno se siente se siente como las personas como la vibra que uno siente también entonces es, es eso que lo hace sentir mejor eh, rodearse de las mejores de las mejor personas y y fe mucha fe porque dios mío eh, aunque no es no es fácil tampoco es difícil pasar por esto entonces no para adelante nunca para atrás Bueno, a mí digamos que lo, que lo que más me ha ayudado y, y pues es mi consejo de hoy, es eh, siempre como esa mente positiva y estar pensando que frente a cualquier adversidad, digamos que lo más importante es vivir el momento y vivir el hoy y hacerlo al máximo, entonces eh, digamos que no importa, uno tiene derecho también a sentirse mal, como les digo, yo tuve mis días en donde me sentía pésimo, no quería hacer nada, no quería pararme de la cama y ya está bien. O sea, eh, cuando uno le cambian el catéter, como dice Sandra, que uno no quiere ni que lo toquen, o sea, a mí medio se me acercan y yo soy, ay, ay, ay, ay, <risa> porque todo el mundo es, hola, hay sí, uno ahí. Entonces, claro. O llegan y te abrazan mucho gusto. Y no es... ¿Cómo te entonces, digamos que está bien sentirse mal, pero tampoco podemos quedarnos en el sentirnos mal. Entonces, como que a mí me pasa, hay un día que me siento pésimo, pero entonces yo al otro día digo, listo, ya. Ya hoy es un nuevo día, eh, me levanto con energía, ¿qué voy a hacer? Si no tengo nada para hacer, busco qué hacer. Voy al parque a caminar, o sea, en verdad como que me las ingenio para no quedarnos en esa tristeza que a veces nos puede dar de, de sentirnos mal, porque pues por más de que uno se adhiera al tratamiento, está juicioso, ve progresos, todo eso, hay días que obvio uno no se siente bien, porque pues igual, tengo que, to sigo tomando, ya no 15, pero sí como 10 <risa> pastas, entonces la, la vaina pita, o la máquina pita, eh, entonces, o me duele, o me, me dio mareo, me dio olor de cabeza, me dio vómito, o sea, lo que sea. Entonces, obvio, digamos que eso lo afecta también a uno, y está bien sentirse mal, ¿sí? La vaina es no quedarse en ese sentirse mal, ¿sí? Eh, digamos que estar siempre positivos de, tengo vida, tengo gente que me ama, tengo razones para vivir, eh, tengo razones para estar feliz, sí, porque pues hay cosas mucho más grandes que lo que podemos estar afrontando que compensan como esa tristeza que podemos tener, entonces es apegarnos a eso, como a, esa, a esas cosas que nos dan felicidad y buscar hacerlas, si yo sé que por ejemplo a mí me hace demasiado feliz eh, estar con mi familia, hombre a veces yo digo, ah, voy a coger y me voy y le llegó a mi mamá de sorpresa. O si a mí me hace muy feliz salir a comer con mis amigos, les escribo, oigan, ¿qué están haciendo? Nos vemos para comer. Entonces, y así busco, eh, digamos que salir y no quedarme inundado como en, en ese mal sentimiento que a veces nos puede provocar en no sentirnos bien. Entonces, ese es mi consejo, como siempre tener esa mente positiva eh, y, y ver el vaso medio lleno, ¿sí? De ver que... Bien, que mal. Eh, podemos compartir, podemos hablar, podemos interactuar, eh, podemos hacer muchas cosas que probablemente otras personas no pueden hacer o no tienen el privilegio de hacerlas. Hay esperanza. Vivir del día, creo que por eso el lema de mi mejor jugada a luchar, ¿no? Es lo, la opción que tenemos, hay esperanza y todos ustedes saben que desde el programa vascular pulmonar, desde el no Respira, Siempre vamos a estar ahí acompañándolos, regañándolos, persiguiéndolos, ¿cierto? Porque no están solos, estamos, como les decía el doctor, hay todo un grupo detrás de ustedes, hay todo un grupo apoyándolos a, a ustedes, a sus familias, con sus tratamientos, con las opciones y con lo que hay del día a día que somos, como decía el doctor, un país privilegiado. Contamos con muchas terapias y muchas opciones que en muchas otras partes no se no están todavía, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron a este en vivo. Muchas gracias a todos nuestros pacientes. Damos por cierre a este en vivo. Nosotros seguimos con otras actividades aquí en la Fundación Muchas gracias, recuerden conectarse siempre a nuestras redes sociales de la Fundación Neumológica y gracias a nuestras pacientes y un aplauso para todos ustedes.